Hola, muchas gracias a Edu Ecomensajero, al Dago de En Bici por Madrid y J. Hebrero por sus vídeos y a las comunidades de En Bici por Madrid y Meneame por darle difusión y comentar. Empezamos, 9. Este misil guiado va con un abrigo que me parece que tiene que dar demasiado calor para ir en Bici por Madrid y ya sabéis que hay que ir siempre por el centro del carril derecho, excepto si es un carril bus o tenemos que coger otro carril para ir a nuestro destino. Y si el carril está ocupado por coches aparcados, pues no cuenta. 8. Otra situación parecida. Fijaos en la marca vertical que deja el agua en su abrigo. Por delante el agua le tiene que estar dando en toda la cara. La solución es muy fácil. Ponerle guardabarros delante y guardabarros atrás. 7. Este vídeo lo envía al Dago de En Bici por Madrid. Dice, dejo uno que me ha pasado ya varias veces, por si quieren meterlo en el siguiente recopilatorio. En este caso, la chica, aparte de no mirar al cruzar, metiéndose en zona peatonal, iba además escuchando música con cascos. Y bueno, ya le topa la cara a la chica, pero efectivamente eh, la tía iba completamente a su rollo y solo en el último momento, ya cuando está terminando de cruzar, es cuando le mira. 6. Fijaos abajo a la derecha, un Notas, que va con demasiada prisa, por la zona peatonal de Sol. Vamos a verlo otra vez. Esto es de una webcam que la puse a grabar para ver qué tal se veían las luces de mi burra. Se da el carril bus y el carril. El le pita, le pita otra vez. El nota se aparta, pero sin mirar ni no señalizar. El busero tiene que frenar y pitarle varias veces. No es tan complicado ir por el centro de nuestro carril. 4. Este vídeo es de Edu el Ecomensajero, dos notas, uno se queda parado atravesando la carretera y el otro cruza dos segundos antes de que pase un taxi, y con el suelo mojado. 3. Estamos llegando al puente de Segovia. El conductor que tengo enfrente señaliza y hace el amago de empezar a girar hacia el M30. Pues aprovecho para pasar a su lado, pero me ha engañado. Sigue recto. Tenía que haberme quedado tranquilamente esperando detrás. Conclusión, no fiéis de los conductores. Este vídeo es de J. Breno. Hay que intentar seguir el flow del tráfico. Mira, fijaos, los motoristas frenan, el taxista frena y J debería haber frenado también, aunque no estuviera viendo a la señora. El policía le dijo que se dio la fuga por no preguntar si estaba bien la señora y le puso 40 euros de multa por no respetar el paso de cebra. Número 1. un notas mirando la pantalla del móvil, hay que circular sin distracciones y con las dos manos en el manillar, cero, bueno aquí empieza fatal, yendo por la acera, me quiero incorporar al asfalto montando la bici por el paso de cebra, segundo error, el tercero hacerle caso al de la furgoneta que me dice pasa pasa. Miré a ver si venía alguien, algún coche o algo por la derecha y asumí que tenía todo el carril para mí, pero no. Y bueno, el de la furgoneta cuando se dio cuenta de que venía el motorista, pues sacó el brazo por la ventanilla para avisarle, pero vamos, no sé si hizo mucho efecto o no. Así que la conclusión aquí es que nunca hay que asumir nada, no cruzar por el paso de cebra a montar la bici desde luego, ni fiarse de, de que alguien te diga que pases, ni tampoco decirle a ninguna otra persona que pase. El pro. Bueno, quiero adelantar a este ciclista, pero voy en coche por otro carril y sospecho que en cualquier momento se va a echar a hacia izquierda para evitar el coche que está con los warnings más adelante. Como señalice que va a girar y empieza a frenar, pues le adelanto sin problemas. Claro que si me hubiera engañado como el número 3, pues tendríamos un problema, ¿no? Bueno, como siempre, vamos a terminar con unos comentarios. Para seguir por Alcalá deberíamos movernos, bueno, podríamos movernos dos carriles hacia la izquierda o tres si fuéramos por el ciclocarril. Aunque esto solamente lo recomiendo cuando no vengan coches. Si veis que ya empiezan a llegar las motos y los coches de la tanda del semáforo, pues a lo mejor será que sigáis recto hasta el siguiente y hayan puesto un desvío para las bicis. Este desvío está detrás de los perros, aunque creo que deberían haberlo puesto antes del paso de cebra para evitar que los ciclistas y los peatones se tengan que cruzar. Bueno, más adelante tenemos tres carriles que se convierten en dos, se les reducen a dos durante unos metros, entonces hay que negociar con el busero o el taxista que esté en el carril bus a ver quién pasa primero, si es que van a pasar por ahí, y una opción si te pillas el semáforo en rojo es ponerte primero en el carril bus y seguir recto. Siempre que hagáis una maniobra acordaos de mirar y señalizar. Llegando a Ventas, si queremos seguir por Alcalá hay que coger los carriles centrales, porque el de la derecha es solo para ir al M30. Y este semáforo se abre antes solo para los que van a girar. Y bueno, aquí tenemos que cambiar al segundo carril por la izquierda, si para seguir por Alcalá, así que como tenemos que cambiar el carril lo hacemos lo antes posible y señalizando, mirando, como siempre. Venga, un saludo. Hasta la próxima.